Rico, Héctor Tricoche sí. Seguro, Héctor Tricoche Ahí está su micrófono, y tu público y la orquesta del maestro Bueno, ah, eh, de parte de todos los compañeros de orquesta de mi parte del señor Bobby Valentín, quiero darle las gracias por darme la oportunidad de compartir con él y a todos los muchachos pues digo los muchachos no, porque ellos son mayores que yo a toda esta, esta gente, sabrosa de verdad. No te hagas, no te hagas. Sí. No,